los extranjeros firmando y tirándole fotos al hotel Brito a Amistad y San Rafael Silverio Portal Contreras tiene una habitación ahí y ha denunciado en diversas ocasiones el, la situación del hotel Brito lo están pintando por fuera los extranjeros saben lo que hay lo que pasa es que la seguridad del estado que es la que está detrás de todo esto por la denuncia que ha hecho Silberio Portal Contreras ha podido decirle al mundo la verdad del Brito destruido por dentro, ahí está el sino Rey y el duple, que están por dentro destruidos, ya hay videos sobre eso, están ahí, ahora mire el reloj que había ahí, no lo encuentran ni, ni nada, eso no sé, eso lo votaron, votaron, el comunista va a votar si el comunista no tiene nada y eso tiene mucho valor, sin embargo, mira, están pintando el edificio y por dentro destruido completamente, mira los extranjeros firmando también porque Silverio hizo esa denuncia y el mundo entero sabe la situación del Hotel Brito, miren, es pintando nada más, por dentro lo destruido Es fachada nada más, es lo que es este sistema fachaba. fachada, porque como están en el bulevar A mitad de San Rafael, ellos quieren quedar en la fachada Para que los humanos no hagan eso, pero todo el mundo sabe lo que hay Silverio Portal Contreras Defensor de los derechos humanos le tenés como miento de decir He terminado al respecto, hermanos De la denuncia del Hotel Brito Lo dice Silverio Portal Contreras Le tenés como miento de decir Libertad, libertad y libertad